De enemigas a amigas, segundo OVA, 324, 32, 8 por Dark Black 6, compartirlo sé, he estado ausente mucho tiempo, ni siquiera merezco su perdón, pero les diré algo, el amor me volvió pendejo jaja, ayúdenme. No quiero volver a ese lugar lleno de toxicidad, ah. Dos Después de la pequeña paliza que recibió nuestro castaño favorito, este se encontraba caminando por los pasillos del castillo con algo de dificultad. Su mirada se encontraba enfocada en el camino, ya estaba a punto de llegar a su habitación, solo tenía que dar una última vuelta y bajar las escaleras que daba al sótano, algo difícil para él en ese estado. Al girar, pudo apreciar a la castaña con pecas en las escaleras, sin embargo, no se encontraba sola, al lado de ella se encontraba una peli negra con una bufanda en el cuello punto mi casa y Jimir se encontraban hablando tranquilamente por el pasillo, algo raro, ¿verdad? sin embargo, Eren no hizo ningún gesto de sorpresa, esto ya era algo normal en cada día Punto es curioso, juraría que nunca llegaría a verlas juntas, pero la vida da sorpresas, y está, era una de ellas Punto se le dibujó una pequeña sonrisa en el rostro y empezó a caminar hacia ellas, olvidándose por completo el estado en que se encontraba Punto cuando las chicas se dieron cuenta de su presencia, sus miradas se dirigieron a él, estaban por saludarlo, pero al ver cómo este venía cojeando rápidamente se acercaron para ayudarlo mi casa eren te encuentras bien y mir qué te pasó dijo tomándolo del brazo lo pasó por su cuello y dejó que eren se apoyara en ella eren con algo de dolor, digamos que al capitán Levy no le gustó mucho que se me olvidará traer las cosas que me encargo, la mirada de mi casa como la de Ymir se había tornado totalmente fría, hicieron una mueca de molestia al escuchar que el pelinegro era el responsable del estado actual de Eren, el cual, sintió un escalofrío recorrer su espalda ante las miradas de ambas chicas, Ymir barra mi casa. Ese maldito enano. Dijeron al unísono con frialdad en sus palabras, Eren. N no se preocupen, en parte fue M mi culpa. Dijo con algo de nerviosismo por las miradas de las chicas, las cuales, se tranquilizaron al escuchar al castaño M y soltando un pequeño suspiro será mejor que te lleve al cuarto a descansar así tus heridas se sanarán por completo al terminar de decir eso Ymir había empezado a caminar hacia las escaleras Eren no dijo nada y solamente se dejó ayudar se despidieron de mi casa y empezaron a bajar al sótano estando ya enfrente de la puerta Ymir procedió a abrirla por completo dejó que Eren entrara primero y después pasó ella caminó hasta la cama y sentó al castaño en la orilla de esta Eren le agradeció a Ymir para posteriormente dejarse caer a la cama con algo de dolor y lentitud se empezaba a hacer más para atrás llegó a poner su cabeza en las almohadas y se dispuso a descansar punto volteó a ver aimir y vio cómo ésta entraba al baño Eren aprovechó eso y se empezó a quitar la camisa junto con el chaleco, estar acostado con esa vestimenta lo incomodaba un poco punto cuando terminó de quitarse toda la parte de arriba, se quedó mirando el techo, lentamente se empezaba a perder en sus pensamientos rechinar de la puerta del baño lo hizo regresar al presente punto Alzó un poco su cabeza y vio a Ymir con su ropa de dormir, dio un bostezo y se fue directamente a la cama, Eren se hizo a un lado para darle más espacio. Ymir vio esto y sin decir nada se acostó, puso su cabeza en el pecho de Eren y se quedó mirando a la nada, estaba a punto de cerrar los ojos, pero el llamado del castaño lo había evitado, Ymir. ¿Qué sucede? Pregunto sin voltear a verlo, Eren. ¿Cómo se hicieron amigas mi casa y tú? Ymir volteó a verlo al escuchar su pregunta, no tenía nada de malo que lo supiera, pero la forma en que sucedió no fue una de las mejores, que digamos punto soltó un pequeño suspiro y regresó su cabeza al pecho del castaño, Ymir. ¿Recuerdas el entrenamiento del enano en el bosque? Eren. ¿El de formar equipo con alguien del escuadrón? Y mira sintió, y mira. Pues al parecer, él ya tenía algo planeado para nosotras dos. Mencionó con tranquilidad, confundiendo al castaño por sus palabras, Flashback se puede ver a toda la legión de reconocimiento reunida en el bosque, ¿la razón? Bueno, el capitán Levi los había llevado ahí con la intención de hacer un entrenamiento, el cual era desconocido por la tropa, Levi mirando con seriedad a sus soldados, escuchen con atención porque no lo repetiré dos veces, están aquí para un entrenamiento de parejas, como ya sabrán, muchos de ustedes se han enfrentado a la gran amenaza de este planeta, sin embargo, cada vez que eso pasa siempre terminamos con algunas bajas, esa es la clave de este entrenamiento, menciono, dio media vuelta y continuó. Levi. Alrededor de este lugar se encuentran varias trampas, ustedes tendrán que pasarlas y salir del bosque, pero, eso suena demasiado sencillo, así que, serán atados del tobillo con su compañero, tendrán que coordinarse para completar este entrenamiento, su seguridad, dependerá de que también se coordinen regresando a ver a los soldados, los cuales, se encontraban en shock por el entrenamiento, bien, formaré las parejas de una vez, y así, el capitán Levy empezó a nombrarlos, mencionaba a uno y le otorgaba una pareja, para que después fueran atados de los tobillos, Empezando así su entrenamiento, punto y mir miraba como los demás se marchaban del lugar, solo quedaban algunos y ella todavía no había sido nombrada. Esperaba hacer equipo con Eren, pero este ya se había ido con su pareja, que afortunadamente para él, esta era historia. Pasó el tiempo, y en el lugar ya no se encontraba nadie, solo ella, o eso creía, Levi. Y Mir. La mencionada volteó a verlo: harás equipo con mi casa y Mir barra mi casa. ¿Qué? Eren. ¿Qué? ¿En serio eso pasó? Preguntó con algo de asombro, y mir, sí, y no fue la mejor experiencia que digamos punto Eren. ¿Por qué? Y mir, a eso iba, rápidamente ambas chicas se acercaron hacia el pelinegro, no tenían la intención de hacer equipo y eso, estaba más que claro punto sin embargo, cuando intentaron quejarse con su capitán, este simplemente las ignoró y se marchó del lugar, provocando el enojo en ambas, y mir, a Kerman, sé que no quieres hacer equipo conmigo, ni yo contigo, pero solo por esta vez, hay que hacerlo dijo con seriedad mientras volteaba a ver a mi casa, la cual, ni siquiera la volteó a ver, mi casa dando media vuelta, tskk, está bien, y sin decir nada más, se retiró del lugar, y mir se quedó mirando con cierta molestia a la peli negra, su actitud no era de la más amigable, y más si se trataba de ella. Punto Dio un gran suspiro y empezó a seguir a mi casa, llegaron al pequeño campamento y fueron atadas al tobillo. Punto La molestia de mi casa se hizo presente, miró a un lado y empezó a caminar, tomando por sorpresa a Ymir, la cual, estaba a punto de caer, Ymir. Intentando caminar a la par de la peli negra, Ackerman. Mi casa. Ignorando el llamado de Ymir, siguió caminando. Ymir, mi casa. ¿Qué rayos te he hecho para que me trates así? Dijo ya harta de la actitud de mi casa. La antes mencionado, se detuvo ante las palabras de Ymir, dio media vuelta y la miró fijamente, notando que ésta se encontraba atenta a lo que hacía. Mi casa. Me quitaste a Eren. Ymir. ¿Qué? Mi casa antes de que te metieras con él yo ya planeaba confesarme quería decirle todo lo que sentía lo mucho que lo quería pero tú tú lo arruinaste todo dijo con una expresión de odio y con algunas lágrimas saliendo de sus ojos punto y mir quedó helada no creía que mi casa tuviera esos sentimientos por eren su casi hermano ¿Qué rayos estaba pasando se encontraba desconcertada no sabía qué hacer Solo se le decir lo siguiente y mir yo, no sabía eso mi casa, lo lamento, mi casa no dijo nada, solo dio media vuelta y se preparó para seguir caminando, sin embargo, y Mir, pero, aunque te duela escuchar la verdad, debes entender que Eren y yo ahora somos pareja, no puedes hacer nada, si de verdad lo amas, tienes que dejarlo ir, para que él pueda estar feliz. Un largo silencio se formó en el lugar, y Mir se encontraba mirando directamente la espalda de mi casa, esperando a que ella hiciera algo o que al menos le respondieron, y vaya que lo hizo, mi casa. Eso ya lo sé, es por eso que no he tratado de separarlos, solo que, dándome media vuelta y mirando a Ymir, no conozco mucho de ti, tengo que saber, si realmente eres buena para Eren o solamente lo quieres utilizar. Ymir. Quedando algo sorprendida por la respuesta de mi casa, pensó un poco y contestó, ya veo, entonces, ¿por qué no nos conocemos mejor? Mi casa. Conocernos. Ymir. Sí, dices que no me conoces, así que, hay que conocernos, no creo que sea nada difícil, ¿o sí? Mi casa. Con algo de duda, supongo que no. Punto Y mir. Bien, entonces está decidido. Menciono para después volver su vista al bosque, pero eso será después de pasar esta prueba, vamos mi casa solo asintió, empezaron a caminar a la par y rápidamente se marcharon al bosque con ayuda de su equipo tridimensional 15 minutos después se encontraban caminando hacia el campamento con los demás soldados, los cuales, se encontraban mirándolas con extrañeza al verlas juntas, volviendo al presente, y mir y así fue como empezó nuestra amistad. Dijo mientras volteaba a ver al castaño, el cual ya se encontraba dormido, soltó un pequeño suspiro y se levantó para apagar la pequeña vela que se encontraba en un mueble cerca de su cama, creo que ya no te vuelvo a contar nada en la noche, fue lo último que dijo antes de cerrar sus ojos y empezar a dormir, un fin del segundo o va a pues que les digo, perdón por no actualizar, por no contestar sus mensajes, por no publicar nada en mi perfil, y sobre todo, perdón por este capítulo jaja, la verdad no me gustó cómo quedó, esto de volver a escribir capítulos es algo raro jaja, pero les prometo que mejoraré con el paso del tiempo, solo necesito acostumbrarme de nuevo. En fin, díganme, ¿cómo estuvo? Bueno. ¿Cuatro malo? ¿Decente, 50, 50? Un déjenme su opinión en los comentarios, los estaré leyendo sin nada más que decir, yo me retiro. Y como dijo un sabio una vez, Price desan.